Hoy viene a cantar todo el mundo Vamos todos a celebrar el gran amor Son fechas hermosas en verdad Estamos entrando en la Navidad Ahí arriba se ven las juguetonas estrellas Y la luna que es la que manda en ellas las dirige a todas al sitio donde ha nacido un divino niño nacido del vientre de ella ella es María que ha dado a luz vinieron a Belén desde Nazaret no encontraron casa ni hospedaje un PCB les acoge, el niño nace, ese niño hermoso es hijo de Dios. Su poder a María Jesús le ejendró. hijo de Dios, padre llegó a la tierra y nos trajo vida, la paz y el perdón. Han pasado los tiempos, la Navidad Ha llegado de nuevo a cada ciudad Todos le cantamos con devoción Ha nacido Jesús, eso nos causa emoción Vamos a cantarle este villancico Cantémosle todos al niño bonito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 Vamos a cantarles de villancico, cantémosles todos al niño bonito, que el mundo se abrace todos en la paz, ha nacido Jesús, es la Navidad.